No preguntes cosas que ya sabes, hace tiempo que no somos iguales, lleva hey, yeah. Sin finales, hey, hey. no te demores, por si vuelve y no estoy yo. Tus palabras no fueron reales, Ay, no, no. te veías tan diferente en las redes sociales. Pero recuerda que de todo se sale. Te regalé mi tiempo, que es lo que más vale. Yo que buscaba oro, solo me encontré metal. Te alejaste demasiado, no me llega tu señal. Sé que no nos entendemos ni aunque nos sentemos hablar. Puede que tú tengas otro, igual no me vas a olvidar. No. Y yo, todavía Cuando en la palta Tras del carro te comía Si yo Me rolaba tú lo prendías Pregunta cosas que ya sabes Hace tiempo que no somos iguales eh. Llevaba tiempo tratando de decírtelo Que me cansé de todos tus males De las peleas sin finales eh. No te demores por si vuelve y no estoy yo Dime qué pasó, que ya no pasa nada Y si esto explota en tu mano está la granada Pues todo el amor, tú no estás calificada Mami sé que está dañada conmigo Valenciano Chica alquel. Viste que ahora está mejor que ayer. Aquí la amo y no sé a caer. Tú eres un caso que hay que resolver. Te lo dije, no preguntes cosas que ya sabes. Ahora sufre de una dos la que no hay jarabe. Te di una, dos, tres oportunidades. Ahora la puerta está cerrada, me tragué la llave. Dime que hago con tantos besos en mi mente. No quiero abrir los ojos porque ya no puedo verte. El tiempo es relativo y para mí no es suficiente.